para comenzar a dialogar tras la carta que presentó la Central de los Trabajadores al Gobierno para que se decrete la emergencia alimentaria. La reunión coincide con la presentación que varios bloques de diputados harán hoy de un proyecto de ley para declarar la emergencia alimentaria. Los legisladores buscan que el caso se trate este jueves en una sesión especial luego de dos semanas seguidas de marchas impulsadas por las organizaciones sociales. Judiciales. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia reabrió el expediente del caso Santiago Maldonado. En su resolución ordenó que se investiguen las circunstancias del deceso de Santiago, ocurrido según el expediente, en un contexto de intervención estatal para verificar o descartar cualquier hipótesis delictiva y revocó el sobreseimiento del gendarme Emanuel Echazú. Testimonio del alférez Daniel Gómez, testigo del hecho. Cuando yo llego a, a la costa que escucho un compañero que grita algo así como tengo uno, acá hay uno, veo uno, algo así, que yo decido bajar porque escucho ese grito. Cuando llego, busco ahí, en, pensando que lo tenía agarrado con sus manos, lo busco al, al manifestante al lado de él y no lo veo. Y entonces digo, ¿dónde? Y me levanta el dedo y lo veo en la última fila de sauce al manifestante que se estaba yendo de espaldas se estaba, estaba cruzando el río, más o menos unos 7, 8 metros más adelante. ¿Dónde estaba el río o el... Está el, no el, el manifestante. Estaba en el río, ya que los sauces están en el río. Sergio, hermano de Santiago. O sea, básicamente lo que están haciendo es blanquear todos los pedidos que nosotros hicimos, que lo tendrían que haber hecho en su momento, no tan tarde como lo están haciendo ahora, y no pueden descartar la desaparición forzada porque ni siquiera hubo una investigación. Entonces, algo tan básico, descartás algo sin haber tenido una investigación. Así que es, una, es un fallo, digamos, favorable, pero a su vez hay que estar encima, y es lo que yo hoy hablé con la CIDH, pidiendo que es necesario y urgente que se cree un grupo de expertos independientes que pueda garantizar la investigación porque si no no sabemos cómo va a seguir esto. Política. Cristina Kirchner presentó su libro En Misiones, donde realizó una comparativa con la deuda y cuestionó el acuerdo firmado entre el gobierno de Macri y el Fondo Monetario Internacional. Cuando Néstor paga, en el año 2005, la deuda del Fondo Monetario con sucesivos Standby, waiver y renegociaciones, venía del año 57. Y sumando a todos esos, debíamos en el Fondo Monetario Internacional mil millones, eran mil millones y pico, mil millones, ponele. Y resulta que ahora, en tres años y medio, uno solo nos endeudó con el fondo por mil millones de dólares. Es como mucho, y es esto lo que creo que, que debiéramos ver, ver y rever también y fundamentalmente preguntar dónde están, qué se hizo, cómo fue, porque me parece que es necesario, porque nadie duda de que evidentemente la plata entró y, y la deuda se pidió y la deuda se tomó, el tema es que dónde está y sobre todo quién la va a tener que pagar, me parece que esta es la discusión de quién la va a tener que pagar, ¿no? Derechos Humanos Los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos participaron de la inauguración de una muestra en el Museo del Espacio de Memoria ex ESMA que recuerda el 40 aniversario de la visita de 1979. Arosemena de Troitiño, Presidenta de la Comisión. Estamos comprometidos, la Comisión Interamericana, a hacer un redoblar de esfuerzos, a ratificar compromisos con los derechos humanos del continente. Nuestra región hoy estratégicamente tiene algunas circunstancias que son dignas de estudiar y evaluar. No podemos quedarnos con brazos cruzados y no permitir en materia hacerlo entonces de manera preventiva la situación de los derechos humanos en el continente. Crisis. El proyecto de ley de emergencia alimentaria propone la creación del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional como instrumento para garantizar la alimentación de la población más vulnerable menor de 16 años. De este modo, se incrementan las partidas presupuestarias para merenderos y comedores comunitarios y se contempla una distribución de mil millones de pesos para fortalecer la asistencia. El jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, adelantó su posición con respecto al proyecto. Habrá que ver qué es lo que hace, ¿no? La verdad es que yo no entiendo mucho cuál es la posición. Lo que tienen que hacer es reaccionar partidas presupuestarias, o aumentar sea, el presupuesto en una situación de emergencia como la que tenemos ahora. El gobierno no puede hacer... De per se sin la necesidad de una ley yo me imagino que no habrá muchos diputados que quieran volver a sus provincias eh, planteando que se negaran al tratamiento de una ley de emergencia alimentaria, que lo único que hace es darle al gobierno las herramientas para que pueda gestionar con mayor libertad con mayores posibilidades, con mayor actividad una cantidad de decisiones administrativas que a veces en general están un poco trabadas, pero es muy difícil decirle que no a una situación de esta característica ahora, si no le van a decir que no en el recinto, ¿por qué no le dicen a su gobierno? gobierno que la no le quiere que este. Gobierno. Luego de las polémicas declaraciones acerca de los extranjeros, el senador y compañero de fórmula de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, les contestó a los dirigentes de Cambiemos que cuestionaron internamente el endurecimiento de su discurso luego de la derrota de las primarias. Además, cuestionó las visiones de depresión, que hay dentro del oficialismo y pidió dar la batalla electoral porque cree que hay margen para dar vuelta el resultado en octubre. En realidad no he cambiado mucho, sigo pensando de la misma manera. Así que bueno, si alguien se preocupa me gustaría que también me lo dijeran de frente, porque yo he venido sosteniendo un mensaje claro y creo que hay que dar pelea electoral. Este tema todavía no está cerrado. La política también implica eso, la capacidad de, de, de no resignarse, de dar pelea, de no darse por vencido ni aún vencido y que la batalla... ...que se pierde, la que no se da, que se lo consignas... ...la necesidad de que el, el gobierno se pare... ...frente al escenario electoral, el presidente lo está haciendo... ...y, y se pare con convencimiento de todos sus actores principales... ...de que este, esta elección puede ser una elección totalmente distinta... La muerte de la agente de tránsito Cintia Choque, de 28 años, y las graves heridas sufridas por el agente Santiago Siciliano, de 30, quien pelea por su vida en el Hospital Fernández, expuso la precarización laboral a la que son sometidos los trabajadores del cuerpo, encargado de realizar tareas de prevención y control vial en todos los barrios de la ciudad, por el gobierno porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta. Cientos de ellos se manifestaron desde la mañana y hasta la noche de ayer frente al obelisco para denunciar la situación. El principal reclamo de justicia por nuestro compañero, por Cintia, bueno, que lamentamos su fallecimiento, por el compañero Santiago que está luchando hoy por su vida. Y también, más allá de eso, que se haga justicia, que el juez actúe como corresponde, y más allá de eso, que el gobierno de la ciudad se haga cargo de nuestra modalidad de contratación. Somos monotributistas. Cintia murió siendo monotributista, seis años de monotributista, y sin una, sin una cobertura médica, sin ART, sin un seguro por muerte. Hoy estamos llorando su muerte, y hoy dos nenas se quedan sin mamá, y se quedan sin tipo de ningún amparo. Paro de, del gobierno de la ciudad. Más allá de la condición laboral que, de, que tenemos el día a día, la violencia está y somos, estamos todo el tiempo expuestos. Es un trabajo muy riesgoso. Religión. La Conferencia Episcopal Argentina pidió al presidente Mauricio Macri que reconozca la emergencia alimentaria y nutricional en todo el territorio ante la recesión y la crisis económica que padece el país. Los obispos advirtieron que en los últimos meses han detectado un severo aumento de la indigencia, la pobreza y la desocupación, a lo que se suma el alza indiscriminada de los precios de alimentos de la canasta básica. Monseñor Carlos Tisera, presidente de Cáritas Argentina. No es algo que ha surgido de la noche a la mañana, es algo que ya venimos viéndolos desde hace tiempo, ¿no? Es cómo van creciendo nuestros comedores, ya es, es muy crítico porque no solamente van los niños, sino también los ya adolescentes y padres y hasta abuelos, ¿no? Jubilados ahora están bajo la línea de la pobreza. La mayoría, el ordenador de la economía es el trabajo y es lo que se ha resentido más. Frente a esta situación estamos centrados en lo alimentario, en lo asistencial. Evidentemente la, la gran crisis que se vivió en el 2001 fue terrible aquello también. Lo que pasa que, gracias a Dios, las organizaciones sociales contienen mucho es cierto, a las personas están más organizadas y en el 2001 realmente fue que todo estalló porque no había nada como organizarse ¿no? Elecciones 2019 Alberto Fernández busca allanar el terreno para ensayar un pacto social si el 27 de octubre corona su proyecto presidencial En tanto, en una entrevista con Joaquín Morales Solá tradujo en sus palabras los dichos de Cristina Fernández de Kirchner sobre un nuevo orden y lo presenta como una referencia a nuevos compromisos políticos y sociales. Cuando Cristina habla del nuevo orden es la idea de generar otros compromisos. Es inadmisible que en la Argentina haya hambre, Joaquín, y que todos lo miremos y lo analicemos como un dato estadístico y no nos ocupemos como sociedad a terminar y a ayudar a terminar con el hambre, a combatir el hambre. Es inadmisible, ese es el contrato que tenemos que firmar entre todos. Ponernos todos, nos enorgullecemos de que podemos darle de comer a 400 millones de habitantes del mundo y no podemos resolver el hambre de 15 millones de gente pobre en la Argentina. Estadísticas. De acuerdo a un estudio elaborado por Ricardo Rubier y asociados, de cara a las elecciones de octubre, la diferencia a favor de la fórmula Fernández-Fernández crece levemente y se ubica 17 puntos por encima de la dupla Macri-Pichetto, tomando en cuenta solo los votos positivos y realizando la proyección de indecisos. Una diferencia a favor del Frente de Todos de eh, un poco más de, de, de 16 puntos respecto a su seguidor y principal oponente que es el oficialismo y ahí ya estamos entre el 51 y 52% de la intención de voto es de mantenerse en esta situación de victoria en primera vuelta el frente de todos el 27 de octubre cuando nosotros le preguntamos eh, quién cree que va a ganar las elecciones el 70% nos contesta que va a ganar el frente de todos o sea la posibilidad de que gane más solamente es eh, considerada por el 14% de la muestra que dice va a ganar Macri. Economía. El empresario Martín Cabrales habló sobre la situación por la que está pasando el sector industrial y aseguró estar preocupado por los problemas a nivel social que atraviesa el país. En esa línea, señaló que va a ser necesario un consenso político para mejorar la realidad. En los últimos años hemos sido castigados de pronto por distintos motivos. Lo que necesitamos es que el próximo gobierno, la próxima administración tenga... Un, un proyecto más pro industria, más pro pyme. Este momento que es un, un momento donde hay que tener mucha cautela y donde hay que pensar que el gobierno que venga va a tener que hacer algo de consenso, porque son años que siempre pensamos para adelante, pero no son años fáciles para Argentina. Política. El diputado nacional Daniel Arroyo. ...habló sobre el proyecto de emergencia alimentaria que presentó la oposición en el Congreso. El reclamo logró cohesionar a organizaciones sociales, territoriales y político-partidarias. Junto a otros 14 diputados, Arroyo firmó en las últimas horas... ...el pedido formal al presidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó... ...para que este jueves se debata en el recinto el proyecto unificado de la oposición. La situación está dura, en serio, uh -huh. hay un problema de hambre que va creciendo, suben los alimentos, bajan los ingresos de la familia, entonces va más gente en los comedores, hay mucha tensión, hay hambre y hay malnutrición. Malnutrición es lo que se está comiendo ahí en los comedores, en concreto, es fideos, harina y arroz. La ley esta de emergencia alimentaria le permite al gobierno resolver el problema, reasignando partidas, volcando dinero en los comedores y sobre todo comprando alimentos de manera rápida para poder sostener la situación. Se genera mucha tensión y mucha dificultad. De verdad, es un tema de hambre, es es inadmisible, no es lo mismo comer que no comer, es una línea que no se puede pasar Policiales El jefe de la delegación Santa Fe de la Policía Federal, Mariano Valdés Fue atacado a balazos desde una camioneta mientras se trasladaba en su auto particular por la autopista a Buenos Aires El jefe policial iba acompañado de un agente de la misma fuerza y se encuentran fuera de peligro la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo calificó como un ataque mafioso. El jefe iba en su auto y fue atacado a lazos. Eh, todavía eh, no hemos podido hacer un análisis un poco más fino, pero bueno, pensamos que puede no ser un, un ataque normal y común, sino de, un ataque de carácter eh, más mafioso, sobre todo por algunas características que estamos teniendo así, eh, ...como primeros datos respecto a que las personas podrían estar encapuchadas, ...entonces esto nos tiene alertas y, y analizando muy a fondo eh, que esto no, no parece ser un robo. Judiciales. El fiscal Eduardo Tayano imputó al ministro de Transporte Guillermo Dietrich... ...y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel ...por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. La acción penal... ...fue impulsada tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Educación. Con un desayuno comunitario y con juegos didácticos para toda la familia... ...los docentes celebraron su día con un pedido particular. Con hambre no se puede enseñar ni aprender. Fue la consigna del acto central por el Día del Maestro y la Maestra... ...que se realizó frente al Cabildo. La jornada de lucha... Convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación Tuvo por objetivo denunciar la situación crítica que se vive en las aulas Eduardo López, Secretario General de UT Nosotros el Día del Maestro, como vos bien decías Devolvemos a la comunidad el amor que nos brinda durante todo el año Y estamos organizando ollas populares, bibliotecas Hay rayuelas, hay juegos aquí en Plaza de Mayo Porque qué queremos, que a la escuela se vaya a aprender y a enseñar no a comer, pero con hambre no se puede estudiar. Entonces, bueno, estamos reclamando la emergencia alimentaria para que los chicos vengan con la panza llena, el corazón contento y el cerebro abierto para aprender que ese es el objetivo de la escuela. Sociales. Organizaciones sociales que vienen solicitando, entre otras cosas, aumento de partidas para los comedores comunitarios, fueron gaseadas y golpeadas por la policía de la ciudad cuando se disponían a acampar frente al Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley. Hubo heridos y detenidos. Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero. Lo que necesitamos es abrir un canal de diálogo para discutir las necesidades sociales elementales eh, en el que todo el mundo creo que coincide. No, no se puede tener un país, una Argentina en la que haya hambre, una Argentina en la que no haya respuestas sociales y en cambio haya respuestas represivas. Tuvimos muchos compañeros heridos, algunos están siendo llevados al hospital. Este, el gobierno responde a un reclamo social con represión y todos los gobiernos que hicieron eso terminaron mal. Gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mostró una vez más su desprecio de clase hacia las víctimas del modelo económico de Cambiemos. Lo hizo al repudiar los reclamos de la CETEP en shoppings porteños con polémicas declaraciones. Yo le diría que en Argentina hay gente que está pasando las Me No llegaría a decir que eh, hay gente que eh, hoy en Argentina está en una situación de... De, de no comer. Hoy en día en la Argentina usted, usted tiene una red de contención, usted puede llegar, usted puede pedir, usted puede ir a cualquier intendencia, puede ir a cualquier lugar y va a tener un, un sistema de, de atención eh, en la Provincia de Buenos Aires en la Nación y en cualquier provincia. Yo digo que en la Argentina hay gente que pasa necesidades. No hay gente que pasa, que pasa necesidades y eh, hay gente que está en una situación más dura, más difícil y que tiene dónde acudir o cómo acudir y de qué manera acudir como para poder salir de esto. Economía. El empresario y vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio, Guillermo Dietrich, padre del Ministro de Transporte de la Nación, expresó su preocupación ante el crecimiento de las importaciones en el sector automotor e indicó que no están de acuerdo con el bono de mil pesos para los trabajadores privados. Nosotros como Cámara no estamos, no estamos de acuerdo porque diríamos que hoy las empresas pymes Todas las empresas que agrupa la Cámara Argentina de Comercio y Servicios no están en condiciones de poner el bono. Y, y si el bono se, conde, se paga, este, se tendría que pedir a los bancos descubierto y hoy la tasa no lo soporta ninguna empresa. Esa es la realidad. Crisis. La Cámara de Diputados aprobó este jueves una media sanción ante la reclamada Ley de Emergencia Alimentaria. Se trata de una extensión de la mencionada legislación, la cual fue aprobada con 222 votos positivos y una abstención. Agustín Rossi, diputado por el Frente para la Victoria. La cuestión del hambre no es una cuestión de naturaleza política electoral, es una cuestión humanitaria. Y lo que hoy estamos dando respuesta es a, a esa situación. Cecilia Moró, diputada por el Frente Renovador. Hay niñas que se acuestan sin comer las cuatro comidas diarias hoy en la Argentina ¿Ustedes saben lo que significa para un chico en edad de crecimiento? No estar bien nutrido, no poder acceder a la leche Y que la misma sea reemplazada por mate cocido o por bebidas lácteas que contienen leche Héctor Totiflores, diputado por la coalición cívica la después de aprobar esta ley es que aquellos que están acampando, aquellos que están cortando calle, ojalá podamos lograr el consenso para que se vayan a su casa y puedan disfrutar con su familia esta sanción de esta ley que seguramente va a beneficiar a todos. La salida de la Argentina es trabajar, trabajar, trabajar. Mario Raúl Negri, diputado por la Unión Cívica Radical. Vamos a mantener el equilibrio que nos hemos prometido, comprometido como gobierno en nuestra política fiscal usaremos los instrumentos que corresponden y por supuesto le pediremos a las provincias la medida de su posibilidad y a los municipios que también tienen un vecino y al primero que buscan para que lo siga acompañando, que saquen un poquito de la caja que tienen guardado y que lo ayuden. Gobierno. Mauricio Macri estuvo en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, donde volvió a echarle la culpa al resultado de las PASO. Además, dio mensajes a la clase media y a la clase política, a la que instó a terminar con la grieta y las agresiones. En esta semana los argentinos estamos viviendo un clima de incertidumbre. A partir del resultado de las PASO, que generó un impacto político, pero también económico, ¿no? mayor devaluación, la bolsa, el riesgo país, y eso impacta por supuesto en la macro y en los precios. Y sobre todo, lamentablemente, genera un impacto en el bolsillo de muchas familias, las que a la vez se les hace cada vez más difícil llegar a fin de mes. Y donde más golpea esta situación, claramente, es en la mesa de los argentinos, que es lo más importante, insisto, para la familia. Desde el gobierno, por eso, desde ese primer momento, desde ese lunes, nos hemos hecho cargo de esta situación y estamos tomando todas las medidas que hacen falta para llevar tranquilidad y estabilidad. Estabilidad tanto dentro como fuera de la casa de los argentinos. Son dos objetivos obviamente que van de la mano. Por eso cada medida que tomamos busca llevar tranquilidad a las familias, sobre todo, sobre todo a la clase media. País. La Cámara Nacional Electoral confirmó la inhabilitación del ex candidato a gobernador del PRO y ex embajador en Panamá, Miguel del Cel, para ejercer cargos públicos por seis meses a raíz de que no pudo justificar sus gastos electorales en la campaña para gobernar Santa Fe. También inhabilitó a quien en ese momento era tesorero del PRO y hoy es intendente de Funes, Diego León Barreto. Sindicales la Asociación Civil del Transporte Automotor, que nuclea a 18 líneas de colectivos que operan en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, anunció que a partir del próximo lunes restringirán los servicios nocturnos de 10 de la noche a 5 de la mañana y suspenderán totalmente los recorridos los domingos y feriados, también a partir de este fin de semana. La asociación sostuvo que la medida fue forzada por el grave deterioro de la situación económica que enfrentan. Con una conferencia de prensa en el Auditorio Bauen, actrices argentinas acompañó la denuncia penal de Anaí de la Fuente, maquilladora y performer del Centro Cultural San Martín. La denuncia fue dirigida por acoso y maltrato a Diego Pimentel, exdirector de aquel espacio porteño oficial. La denuncia en su contra se realizó en julio pasado y en agosto renunció a su cargo, ...aunque sigue siendo responsable de una cátedra... ...en la Universidad Nacional de las Artes. Anaí de la Fuente, denunciante. Espero que sea justicia, en primer lugar... ...la denuncia igual la presenté en el mes de marzo... ...pero sobre todo eh, quiero sacar de poco... solo mi, mi denuncia particularmente... ...sino hablar de todas las mujeres... ...que viven esta situación de acoso día a día... ...que no me puedo imaginar la cantidad de mujeres... ...que pasan por esto... ...y visibilizar los peligros de la precarización laboral. Yo denuncié, mandé telegrama al Centro Cultural San Martín... ...al gobierno de la ciudad y al Ministerio de Cultura... ...denunciando los hechos y pidiendo que por favor me trasladen de área... ...y sobre todo me alejen de la persona que estoy acusando. Eh, no tuve ninguna respuesta institucional todavía, de parte de ninguno... ...y al, me echaron a los pocos días.